¿Qué mejor regalo pudiésemos recibir nosotros los padres dominicanos? Que viva la República Dominicana, que Dios los bendiga a todos. Háblame del turismo, ¿cómo está la gente? Invítame la gente de ahí a la República Dominicana, a todos Mira, los turistas. Estamos trabajando eh, fuertemente con una compañía que, de manejo de crisis que se llama Rubenstein. Eh, las cosas han ido calmándose, la verdad tenía que salir a relucir. Y nosotros los dominicanos tenemos las playas más hermosas y la gente más buena que hay en el mundo. Bueno señores, así es, seguimos en esta gran transmisión, 30 años. De la gran parada dominicana de Bon. Quiero aprovechar, si me da unos minutitos, para agradecer a tanta gente que hace posible esta transmisión. El Ministerio de Turismo. Recuerda que República Dominicana lo tiene todo. El megaministro Francisco Javier. Saludos para él. También gracias a Sociedad Supermarket, Compare Food. Parte importante, mi hermano Teófilo de Jesús. Su hija Nayeli de Jesús. También Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos. Rubamar, Raquel Travel, el hogar de Macorizano, óptica Máxima Visión, también Chero, Auto Import, Josué Motor, Farmacia San Rafael, Vidal, Auto Import, también nuestra gente de Agua María, ando con mi potecito de Agua María, Supermercado por venir. Ventura, In Contact Service, Chuca Bistro, Restaurante, también nuestra gente de Élite, Élite Salón, La Esquina de Chevy, La Esquina de Chevy, y también, Félix Cabrera, precandidato a senador. Seguimos allá con nuestra gente, seguimos de tarima. Rubi Pérez, ahí está Rubi Pérez, en vivo. Seguimos con esta gran transmisión de los 30 años de la Dominica del Pared. Adelante.